Pero, vamos, vamos, a, vamos a un breve espira, los reyes. De último minuto anda circulando eh, un video de, eh, en las redes sociales de León de Baní, donde se ve todo más claro de lo que sucedió en este momento. Vamos Ay, a verlo. Ahí está, vamos a ver el video cortesía del más informativo. Esto fue el momento del accidente o del choque, ¿verdad? Del incidente eh, captado por cámara de seguridad. Ahí vemos al León de Baní cómo se desmonta de ese vehículo. Y ahí comienza entonces a agredir a la mujer. Ahí vemos a una mujer que parece como que está tratando de mediar. Sí, eh, vamos a ver, ahí está. Oh, miren eso. Ahí está el momento del choque, ¿verdad? Eh, ya este, de este momento usted se puede sacar cualquier eh, eh, conclusión, pero aún así pues creo que no es ningún motivo para agredir como lo hizo este señor a la mujer. Como lo reiteramos aquí an anteriormente, así que pues ahí vemos el momento en, del choque entre este señor, el león, y la mujer. Ahí vemos, mira ahí, ahí está, ahí está como patea la pasola y comienza a propinarle golpes, mírenlo ahí. La mujer trata de, de, de, de desapartarlo ahí, ¿verdad? Y ahí sigue entonces agrediendo a, a la mujer. La mujer se levantó, ahí está, y ahí vemos pues. Ya ahí, ya ahí comenzó ya del otro lado, ahí comenzó ya a grabarse el video que nosotros conocemos. Ahí está. Por eso dice que hay que andar con miente en la cartera. Y ahí está el video ya. El viral. El viral, exacto. Las mujeres anden con miente. Disculpamos a nuestra audiencia por si por ciertas imágenes. Ahí está, miren. Mira, yo voy a comprarme uno porque se atreva a levantarme la mano. Y culpamos a la audiencia, ¿verdad? Por si estas imágenes son sensibles, pero, pero pues es, es importante, ¿verdad? Porque Hay que ya, ya es un, un nuevo video de este caso que sigue siendo <risa> eh, que sigue siendo tendencia que todavía el hombre, el león, pues es no se ha entregado. poco hombre, no se entrega, pero te van a encontrar, me van a ganar los 50 mil pesos todo en <risa> Oye, ni, con, ni por 50 mil pesos lo han querido entregar. <risa> ¿Cómo? Cállate. No, están, dici está están diciendo que, que se fue del país ya. ¿Eh? Sí. Bueno, pero si, a si, aquí se se fue fue, si aquí se fue el que asesinó a, a Omega Parrillada, el caso de Omega Parrillada aquí en San Francisco. Sí, sí. Si se fue el que se dijo que se iba a entregar y después lo agarraron en México, en la frontera México-Estados Unidos, imagínate. Sí. <risa> Ay, padre.